Hola a todos, soy José Antonio Fernández, salesiano cooperador del centro de San Vicente, de, de Sevilla. Estoy casado con María Belmerina, que también es salesiana cooperadora del mismo centro, y tenemos un hijo, Eduardo, con 16 años. Eh, soy diplomado en Empresariales y bueno, pues desde hace 28 años estoy trabajando en el Colegio María Suleadora de la Salesiana como profesor de, de formación profesional en la rama de Administración. Durante mi vida he tenido, pues bueno, he disfrutado de prestar servicios a la asociación tanto como coordinador de centro como de administrador y bueno pastoralmente mi recorrido bueno ha sido como de muchos ¿no? a nivel pastoral pero bueno hoy en día estoy centrado en mi labor como diputado de Caridad y Obras Sociales de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla, una hermandad pues con cierta importancia en Sevilla llevando a cabo proyectos de solidaridad. Eh... Creo que puedo aportar a la asociación pues, la experiencia que tengo, tanto de vida asociativa en la asociación como, como de mi experiencia profesional como administrador y profesor de, de contabilidad. Y creo que puede ser un elemento importante de, de ayuda. ¿no? Me gusta prestar servicio a la asociación y estaría encantado de, de poder prestárselo. Gracias.